Muchos critican y hablan mal del Evangelio, hasta decir de él no necesito. Desconociendo lo que encierra el Evangelio, que es la salvación que Dios nos ha provisto. Desconociendo lo que encierra el Evangelio, que es la salvación que Dios nos ha provisto. Dicen que es al hombre malo a quien le sirve, supuestamente él sí tiene muchos pecados El joven dice, es para el anciano, ellos su juventud ya la gozaron Dicen que es al hombre pobre a quien le sirve, cuando se tienen muchos bienes acumulados no sabiendo que cuando llega la muerte No preguntas si tú eres adinerado Para algunos es locura el evangelio Dicen que es solo para desocupados Otros dicen yo tengo muchos pecados Dios no me atiende porque tal vez está muy ocupado Otros dicen yo tengo muchos pecados Dios no me atiende porque tal vez está muy ocupado el evangelio es el poder de Jesucristo Fue diseñado para salvar los pecadores No mira razas, no mira colores Basta que seas un pecador para limpiarte Si tienes mucho tienes poco no importa Si eres un joven o anciano da lo mismo